En esta unidad vamos a ver cómo añadir referencias con el favorito web importer de distintos sitios y cómo se sincroniza eh, la biblioteca de Mendeley en la versión, entre la versión local y la web y entre los distintos dispositivos. El, ya nos hemos instalado el favorito web importer, en la siguiente unidad se dijo cómo se hacía y antes de todo vamos a ver cómo sincronizar desde Mendeley la biblioteca. Tenemos que ir a todos los documentos, ahí mismo seleccionaríamos edit setting y pincharíamos en sincronizar biblioteca para toda la biblioteca o seleccionar una sola carpeta que queramos sincronizar. Se puede sincronizar desde la versión local y enviar los PDF a la versión web o al revés. También eh, desde Tools podemos pedir que sin, se sincronice la biblioteca desde Zotero, si, si trabajamos también con, con ese gestor, con los dos gestores, Zotero y Mendeley. Al sincronizar se añadirán las carpetas de Zotero, pero no al revés. Veamos cómo sería todo esto. Primero vamos a ir a la versión escritorio. vamos a todos los documentos, edit setting y decimos que, decimos que se sincronice mi biblioteca, le damos a salvar y sincronizar y de, en tools en options tenemos la opción de decir que se integre con la biblioteca de Zotero ahora vamos a ver en esta unidad cómo importar desde distintos sitios vamos a ir a internet en google eh, vamos a ir a WorldCat vamos a hacerlo hemos elegido de WorldCat vamos a hacerlo también desde Amazon desde Google Books, Google Scholar y también desde Sumon Sumon, que en, en la biblioteca complutense ahora le llamamos, le llamamos Bucea Bueno, pues vamos a Volcat Vamos a hacer una búsqueda sobre el greco hay muchos catálogos de biblioteca muchos sitios que eh, Mendeley no localiza bien las referencias tenemos la alternativa de hacerlo con Zotero y luego importarlo a Mendeley o también por ejemplo desde este catálogo colectivo que incluye el, el, catal el que incluye muchísimos catálogos ¿no? como sabemos entonces en en este catálogo no nos localiza todas las referencias, sino tiene que ser una por una. Lo mismo le ocurre a Google Books. No nos localiza toda la lista de referencias cuando pinchamos en el marco, marcador Importum Mendeley, pero sí si sí, pinchamos una referencia concreta. Nos la ha localizado. Y le podemos, podemos aquí directamente añadir eh, etiquetas Y también podemos decirle, bueno, eh, ahora tarda un poquito Para que nos salga la carpeta Podemos poner notas también Y la carpeta directamente a la que queremos incluir esta referencia Esta la queremos incluir a la carpeta de El Greco, es una carpeta que estaba también en Zotero le decimos salvar y ya la tenemos en el escritorio vamos a hacer una búsqueda en Amazon aquí si nos va a permitir, nos va a sacar varias referencias, las referencias que nos aparecen en la página Re las referencias que nos aparecen aquí, decimos que importo Mendeley y nos va a sacar toda la lista de las que ha encontrado en esta página podemos decirle que las salve todas o podemos decirle que una por una ahora veamos eh, Google Books Tampoco nos localizaría todas las referencias, sino entrando en una concreta, marcadores, importum ley. y nos la localiza igualmente. Podemos añadir lo que queramos, ir a la carpeta concreta y salvar. Vamos a ir a un último sitio Vamos a ir A Sumon o Bucea En la Universidad Complutense le llamamos así Vamos a, vamos a poner el greco Nos ha localizado igualmente todas las referencias que están en esta página. Bueno, pues ya vemos cómo importa Mendeley, es, eh, importa mm, menos fácilmente de momento que Zotero, pero podemos obtener eh, un complemento, por ejemplo, con Zotero para la importación. Bueno, muchas gracias.